¿Cuáles problemas que nos encontramos en, en las plantas de cerdas en el nivel reproductivo son principalmente el incumplimiento de los objetivos o la dificultad de cumplir los objetivos? De producciones en general, de producciones de primerizas, de producciones de esquitados, de, de, de fertilidad, que empezamos a, a llevar a la fertilidad para que llegue a los niños y los hongos. Es un tema que es un tema antórico, es un tema que hemos estado haciendo desde hace muchísimos años: de la gestión de las cerdas, con el diseño de los pisos. El segundo. El problema sería la gestión del la gestión del personaje. ¿eh? Los compañeros son complicados de comunicar, tenemos eh, mucha relación, hay que trabajar los fines de semana, hay que trabajar los vestidos. Entonces ponemos demasiada responsabilidad en manos de los encargados de los encargados de personas la que meten de la granja y tenemos que hacer una granja a favor de, de, de, de los que es uno de los proyectos que A la vez las tierras son a veces más complicadas, cada vez hay que hacer más trabajo, hay que hacer más política, hay que atender más poquito cortos y por de los recursos en términos internacionales y en términos son los mismos. En cuanto a la evolución del manejo reproductivo, el hablaría casi más de una revolución desde la primera evolución. En los, en los últimos años, pues, ha habido cambios de residuos actualmente liderados por los ciudadanos. Las cartas genéticas, las nuevas soltadas de los precoces, que la, la antigua idea de generar una cerda sólida, grande, con mucha edad, eh, se, ha, se ha visto que está totalmente desfasada, ¿Eh? y, y bueno, lo que tenemos que hacer es cubrir una cerda correcta. Entonces, primero deberíamos decidir pues, qué es esa cerda correcta, pero en términos generales podemos decir que son cerdas cubiertas con jóvenes, eh, de con, con buen tamaño y madura sexual Entonces, ¿qué hemos pasado de, de, de, de cubrir una cerda a una determinada, a cubrir una cerda correcta y lista para, para darse todo su potencial. Sí. ¿Los claves para el buen manejo de la melípara? Pues bueno, esta es la pregunta del millón ¿no? Mirad, por de otra, yo estaría aquí y ya Realmente Través la través de la, de la tecnología, principalmente, hacer un buen diseño de lo que es una de recursos. No hay que definirla. ¿Por qué es una carácter? Una carácter de reposición es una carácter que tenga 210 o 25 días, que tenga 140 o 150 kilos de peso vivo, que tenga una buena condición de control, que tenga un mejora de salud, de, del de, de, de lobo, que sea madura sexual. Es decir, que tenga menos, menos de 10 años. Si, si, si cumplimos todas estas características, la edad deja de ser hoy día un, un factor... La, definir la zona es sencillo lo que va a tener en esa es crear una, una, una, una forma de trabajo en ese diseño de la zona que está completamente especificado ¿Sí? ¿Cómo la vamos a alimentar? cuándo la vamos a seleccionar? Pues, cuáles son los sitio de selección, eh, ¿Va a estar en, en parques? ¿Va a estar en jaulas? Eh, ¿Se va a entrenar para las máquinas electrónicas? Para, para ¿Antes de, de, de la cuarentena? ¿Antes de la posición? Todos estos factores van, van a ser factores comunicadores, de reducirlos a la perfección, para teniendo en cuenta pues, la experiencia que va a tener en la celda, ¿eh? ser capaces de, de llegar al, al, al fin último, esto es posible que de 25.000 euros, 150 kilos, de 15.000 euros, que se haga el segundo. En a la edad de la podemos encontrar en los escenarios escenario más grave por la edad de las celdas si que nosotros recibimos, si que tenemos una celda de 200 días, que está haciendo una cuarentena de 40 días y luego está haciendo una adaptación, pues, es posible que tengamos que insigniar celdas de 260 a 270 días. Pero este no sería el, el, el, el, el escenario más, más o adecuado. Sea, tenemos que ser capaces de incluir la celda cuando consideramos que va a ser más productiva a lo largo de toda su vida. Esa edad en principio sería pues, entre los 215 y los 240 días. Realmente no deberíamos eh, inocular en este sentido, sino que no tenemos un punto de acceso a los valores. Entonces, ¿cuál es la mejor edad eh, para poder Aquella en la que el micrófono fertilidad-pumificidad, el ¿no? aumento los mismos, que se llama de, de, de fertilidad, pues daría el mayor número de lechones nacidos por cada 100 emisiones. Es decir, entonces, ¿cuál es la edad más adecuada para estudiarla? Vamos a estudiarla sobre datos, sino que vamos a ver, aparecen, analizamos nuestros propios resultados y decidimos en qué edad de cumplición que relacionados con el uso de nuevas políticas, pues tenemos que entender que no estamos de y es que muy ¿Qué quiere decir eso? Pues que el tiempo cada vez más complicado, es muy exigente. Pues, entonces, lo primero que vamos a hacer es pedir la ayuda de, de las diferentes políticas, para o sea, que el mejor producto de las políticas de seguridad es la designa. Nosotros necesitamos el apoyo próximo, eficaz y bien de nuestros proveedores de política, en términos de políticas, para que los colegios de los colegios o sea, de los colegios y de los colegios de los colegios la de peso, y echarnos una mano a la hora de conseguir resultados. Podemos manejar los tiempos, tenemos que preparar la cerda, la preparación de la cuarentena, la preparación sanitaria, adaptación a los diferentes sistemas de trabajo, cómo son las máquinas electrónicas en la zona de acceso, cómo alimentar la cuarentena, cómo la cuarentena, cómo que esa cerdas perfecta a los distintos días. Todo eso no va a ser que trabajando mucho va a ser diferente porque todo el tipo de políticas que tenemos. De Entonces, primero, conocer qué tipo de prioridad tenemos. Segundo, conocer cuáles son las necesidades que tienen. Tercero, diseñar nuestro plan de diseño de, de, de la agenda de, de, de la reposición en base a la genética y sus necesidades. Cuarto, respetar los tiempos y las necesidades del mar. Respetar ¿eh? el mar para, para conseguir que se haga las condiciones que se tienen. El tiempo de necesita espacio, eso, necesita contener las importaciones de estar esta línea de entonces, pues para myselfes, no de de la de generación puede ser el 50, puede ser el Y eso significará que, por ejemplo, el 10% de de decenas de emisión, el de de puede ser el 14%. es lo que tenemos bien. es no somos capaces de mantener una buena estructura profesional en esta para darle En cuanto al uso de hormonas, el uso de hormonas de un tipo de reproductivo es una herramienta necesaria. Y si podemos hacerla dentro de nuestro sistema reproductivo, podemos demolizarla. Porque las hormonas se te faltan. ¿Por qué hace falta? Pues primero la hacen entonces, entonces, entonces cuando estamos eh, en situación de la cerda, tenemos que entender que a los 20, 20 días después del post hormonso, el 70% pues, de los que se que la salud de ser. 20 días después, pues en este caso, en un 0, 50, 50, 95. Cualquiera vez que os no se el segundo, ¿eh? ¿Eh? es un fallo, es un fallo que no de de de de hormona, se puede implementar mejor lo el sea de hormonas Podrán ser hormonas, puede ser o puede ser hormonas, puede de hormonas, puede ser en puede necesitamos un conocimiento de la fisioterapia de la alto ¿eh? para poder determinar cuál es la hormona que ha sido utilizada en cada momento y según la casística que nos estamos encontrando, que ¿Eh? es el famoso, el profundo, el la una Porque, en el de el se ha estado utilizando se utiliza como un de simplificación. Yo creo que hoy día realmente en la, la, la, la, la simplificación es un efecto para mí secundario yo creo realmente, que el proceso de obtener es una manera de conseguir y una ciudad en el mejor momento por qué eso es lo que podemos decir a qué edad se puede hacer, si está en cuál no es el momento de, no de la temporal, pues en un momento determinado se puede decir si se puede pasar el momento de las recoces, pero es el futuro de la no, que tiene un sentido de todo el parámetro del la comunicación del uso en las condiciones hormonas nos va a guiar el éxito. Pues va diciendo acerca de las recoces y no solamente nos va a permitir, sino decidir a qué edad se puede poner las recoces no va los actos de los de a tener, que no nos utiliza de los sectores, sino que también nos va a permitir de una manera eh, perfectamente eficiente la, la, la de Incluso hemos hablado de una revolución de la gestión de la construcción Dentro de esta revolución una de las cosas más, más que se presenta cuenta es darle la importancia de vida a la a la la puede hacerla antes de la construcción El uso de la tecnología nos va a permitir ¿eh? Esa sobrealimentación de una manera focalizada en las cerdas que no vamos a cubrir exactamente en la semana de hoy.